si supiera las caras que pones. Ya, ya iba. Creo que ya estamos, ¿eh? Pero me déjame verificar aquí en el celular. A ver. Uh -uh, vamos a ver. Ya, ya estamos. Ok. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti. Eh, bienvenidas y bienvenidos a todos. El día de hoy, bueno, pues vamos a continuar una plática que ya habíamos dejado pendientes eh, para seguir pues teniendo toda la información necesaria y más porque en estos días eh, vienen eventos importantes eh, y nosotros tenemos que prepararnos en todos los sentidos eh, para poder estar más en esta conexión, pero bueno. Eso lo vamos a platicar en un momento más. Te recuerdo mi nombre es Margarita Mercado y el día de hoy vamos a estar nuevamente en una plática con nuestro querido amigo Facundo. Él nos va a estar eh, platicando desde su perspectiva todo aquello eh, con respecto a estos días y cómo podemos nosotros preparar nuestro hogar y poder también limpiar de todas esas energías eh, que de pronto sentimos en nuestro hogar. Y bueno, eh, también les voy a, a compartir eh, el ángel que tenemos el día de hoy. Eh, ¿Qué ángel nos está acompañando para estos días? Y de acuerdo a la Kabbalah, es el ángel número 43 que se llama Beuliah, que significa rey dominador. La esencia que aporta es la prosperidad. Todos podemos experimentar en estos días eh, bajo la protección de este ángel, eh, todos nos es dado en abundancia, ya que a través de Beju Beju Bejulaj lo que eh, pesa más no es lo negativo que hayamos podido hacer, sino acciones nobles que hayamos realizado para ello. Los nacidos bajo esta influencia de este ángel también eh, deberemos hacer lo mismo, enfatizar lo positivo, de nosotros mismos y de todos los demás y bajo esta es esencia debemos eh, ver todo lo positivo que nos rodea e ignorar todo lo negativo. Lo que nos otorga también es vencer al enemigo y liberarse de las dependencias, de la prosperidad de las empresas, fortalece eh, lo que se tambalea en nuestra vida, nos da el triunfo en nuestras carreras profesionales, la protección contra la discordia y la destrucción. Eh, en cuestión de la empresa, la propuesta personal que nos trae este ángel es la armonía entre los sentimientos y el pensamiento. Bejoleag otorga prosperidad en las empresas y fortalece lo que tambalea en nuestras vidas. Así que si el día de hoy pues, estás experimentando algo en específico, llama a este ángel, préndele su velita y vas a ver eh, cómo toda esta energía se va a. Eh, moviendo. Te recuerdo que eh, puedes seguir estos programas en el canal de YouTube. Si te perdiste algún programa o eres eh, nuevo viendo nuestros programas, por favor busca en YouTube Margarita Mercado, suscríbete, dale like, eh, déjanos tus comentarios. Aquí están también todas las entrevistas que hemos tenido con Facundo. Y bueno, eh, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre esa parte eh, de negatividad que de pronto nosotros tenemos eh, en nuestra casa y que a veces es como indetectable y a, hasta que ya da esa... ¡Pum! ¿No? O sea, de siempre estuvo ahí, de ¡ay, sí es cierto! Son pequeñas cositas que, que van a, van se van acumulando en nuestro hogar y que de pronto pues ya tienen como, como más, eh, va creciendo la, la situación. Platícanos, Facundo, eh, sobre todo pues en esta temporada, eh, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? cómo está, Margarita? por cierto. <risa> Hola. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo están todos nuestros amigos? de además en conciencia, aquí nos tienen otra vez contando nuestras ideas. Este, las energías positivas o negativas que se manifiestan en nuestra casa, eh, especialmente en estas épocas, tienen en un 90% origen emocional. Eh, la mayoría estamos ya inmersos, como puse hace un rato en una plática en un chat, Inmersos en una labor jimé de las fechas del día de muertos, y pensamos en nuestros difuntos, nuestros deudos, y eso nos obliga a reiniciar un proceso emocional que habíamos dejado en el momento en que partieron. Este, los recordamos, etcétera, etcétera, los queremos, les mandamos mensajes y si lo que ustedes quieran pero los volvemos a traer al pensamiento y ese pensamiento es el que empieza a hacernos jugadas que a veces no son muy agradables. Eso es por el lado emocional. Existe otro 10% y ese 10% es el que nos trae en la actualidad este programa. Eh, ese 10% son las energías este, normalmente negativas, normalmente, que eh, se les llama negativas entre comillas, porque ellos vienen a alimentarse a este plano, no vienen a hacernos daño nos hacen daño en el sentido de que ellos se alimentan, están comiendo. Este, y como tal, se, se tienen que defender su alimento. Lo mismo haremos nosotros cuando pasemos a nuestra siguiente etapa. Vamos a hacer fantasmitas o energías para los que están en la siguiente etapa. Entonces, todos estos, estos detallitos que van surgiendo, es importante que los vayamos entendiendo en su justa dimensión. Probablemente de repente cuando apaguemos las luces, estemos totalmente acostaditos, ya en la madrugada, empecemos a oír ruiditos en las paredes, en algunos lugares arrinconados sobre todo, lugares olvidados de la casa. Empezamos con pequeños golpecitos, pequeños ruiditos que se mueven una bolsita, cosas así. Hay que empezar a poner atención porque de ahí puede empezar a a manifestarse diferentes cosas. Eh, el que llamen a personas que saben de este negocio, que nos dedicamos a esto, no implica que se vaya a limpiar totalmente, implica que vamos a averiguar qué está sucediendo. Sí, y pues muchas veces, o bueno, la mayoría de las veces, de una manera responsable, descartamos lo energético como última, como última opción. sí. Entonces empezamos a, a escuchar ruiditos, empezamos a percibir olores que no había en la casa, empecemos a, a encontrar cosas que no estaban en su lugar o que vemos puesto que ya no están, este, empecemos a, a volver a apagar la televisión si ya la habíamos apagado o apagar nuevamente un foco que habíamos apagado. Todo ese tipo de detallitos nos empiezan a, a hablar de que existe alguien. Muchas veces la, en estas fechas, sobre todo, la gente dice que es el deudo que está regresando a visitarnos. O que se caen, ¿no? También se caen los platos, sí, sí, sí. los vasos, sí, se rompen. Sí, sí. Normalmente empiezan con, con las luces. Es lo primero que, que, que atacan digámoslo. ¿Por qué? Porque vienen de un mundo de oscuridad a un ambiente de luz. Y si tienes un foco prendido en las noches, los ciega, los molesta. Por eso empiezan a apagar luces, sobre todo apagarlas, no prenderlas. ¿sí? Esos son, digamos, que en su mayoría son los oscuros, ¿sí? Y nosotros pensamos que son nuestros familiares que están regresando, ¿sí? Y les queremos poner esa imagen de nuestros familiares, cuando en realidad no lo son. Entonces, pues son muchas, son es, unas partes, son esos detallitos que vamos a encontrar. Otros serían, este, por ejemplo, que escuchamos que nos susurran, que nos hablan, que se sientan en la cama, que nos rozan y están solos, ¿sí? O por ejemplo, este, hace unos días nos habló alguien que decía, mi papá está aquí. Dije, ¿por qué está tu papá ahí? Porque huele a cerveza. Y ¿Sí? mi papá tomaba mucho, tomaba cerveza. Ok, vamos a ir a ver qué, de qué se trata, ¿verdad? Pero ya nos está dando un índice de, de un detallito que está encontrado y en las noches es, este el hijo este también se echa sus cervecitas según según nos dije no dice y y dice que en la madrugada se destapan las cervezas sí, wow. entonces ya tienes un detallito que dices puede ser el papá podría ser o puede ser otra entidad que está agarrando las costumbres de un ser querido para poder entrar directamente. Sí. Pero ellos no entran si no les damos la entrada a la casa. Es un detalle que sí yo quería mencionar muy importante. Cuando están empezando, cuando empezamos a pensar en este tipo de cosas y decimos que son entes extraños, estamos invitándolos a que vengan. O cuando se nos cierra una puerta y le decimos, pásale. Ellos entran porque le estamos dando permiso. Ellos no entran si tú no se los permites. Ni a ti, ni a tu casa. ¿Me explico? Se abrió una ventana. Ah, sí, pásale. Ah, Gasparín, que anda aquí en la casa, pásale. Le estás dando la entrada. A lo que sea que esté afuera. Bueno o malo. Sí, no tienes manera de saberlo. ¿Qué es lo que nos dicen los, los abuelos? Que este, pongas una veladora en un plato. Una veladora este, en la puerta de entrada. O en la puerta de la ventana que se mueve tanto. O en la puerta de entrada de tu Y si no se apaga es que no ha entrado, pero si se apaga, ya tienes un inquilino. Pues hay que tener muy, mucho cuidado en lo que la idiosincrasia de nuestra gente es muy propensa a integrar, a integrar cosas que no se deben. Por ejemplo, los entes que nos visitan, sobre todo en estas fechas, que están cargadas tanto de energía, porque en la comunidad... Sí, este, se centra en un solo pensamiento y el egregor que se despierta de ese pensamiento es lo que hace, lo que atrae con mayor cantidad los dientes. Claro. Sobre todo también se habla de que, por ejemplo, nosotros como mexicanos festejamos el Día de Nuestros Muertos que empieza desde el 1 y 2 que en realidad <coughs> ahora ha salido muchísimo más que, bueno, se empieza a preparar desde días, muchos días antes, pero también se cruza con, con otra festividad eh, que ha ido cambiando, que se ha ido como eh, comercializando, pero no deja de ser un día como de oscuridad en, en donde la vibración pues se destapa, o sea, se abre, ¿no? que es esa parte que nosotros le llamamos Halloween, que, que es ese día en donde pues hay personas que ocupan esos días en específico para poder hacer sus rituales, eh, que, que bueno, pues finalmente también no, no traen eh, pues nada positivo para nosotros o para ellos, pues finalmente se cargan de esa energía o de esa fuerza para poder manipular muchas cosas, ¿no? Que también desean manipular nuestra mente o desean este, que, que nosotros nos sintamos de, de alguna u otra forma si es que nuestra mente también es débil y no se ha preparado en, en ese sentido, ¿no? Así es. El, bueno, la historia de los, del Día de Muertos va a ser un poquito de historia en esto que estás comentando. Este, se pierden los anales del tiempo, pero eran, eran rituales de protección. Eran cuales de, de bendición a las cosechas que se levantaban. Eh, los antiguos precolombinos, este, los antiguos mexicanos, agarraban los cráneos de los guerreros, sobre todo, de los brujos de aquellos entonces, también un brujo fregoncito en aquellos entonces, de los guerreros más más respetados. este Y los adoraban para pedir por la cosecha, que, que estaba cerrando las cosechas. Se celebraba en el noveno mes, que ahora vendría siendo septiembre. Este, y se, se veneraba a la diosa de la muerte, que, es, que era Víctex Iguatli. Eh, todo ese, ese riqueza, que no era con afán de, de traer muertos y cosas así, era fue tapada por la conquista en el siglo, en el siglo XV. Este, cuando llegaron los, los españoles, y pues les pareció una barbaridad, agarrar los cráneos de la gente y adorarlos, que no era una cruz. Este, y entonces, pues, juntan el, el... Gracias a Gregorio, Gregorio IV, el Papa, juntan la festividad con la de todos los santos y las almas, que a su vez instaura Gregorio III en el, en el calendario católico. Pero esta festividad viene como todas las festividades religiosas de, del popol, de la gente, ¿sí? No son propiamente religiosas. Entonces viene de una celebración que se le llama el Samaín, que es en honor al dios Lujo, este, en, en la cultura celta, que, se, que era el, precisamente como los antiguos aztecas, el cierre de las cosechas y la entrada a la era oscura, por eso era el dios Sol, para que los iluminara el resto del tiempo. ¿sí? Entonces, todo ese tipo de, de situaciones la van juntando y se las traen a las colonias inglesas. ¿sí? Y, y ahí empiezan otra vez la cultura se mezclan con los indígenas nuevamente y sale el día de todos los actos, All Hollow Eats, que de ahí se deriva en Halloween, ya en una en una sí, es que totalmente ha sido toda, una, toda una mezcla de, de culturas que ha ido sacando como diferentes ópticas y diferentes formas de lo que pues se celebraba antiguamente y que ahora pues ha traído como toda esa falta de información o transgiversar la información que no nos permite a nosotros como como seguir esas esas líneas. Ya nos están dejando comentarios, pero te voy a dejar que termines este concepto y te voy a leer algunas cositas. Ok, este entonces toda esta mezclanza mezcla de de culturas porque a fin de cuentas esos son, la celta, la española, la romana, la azteca, este, se juntan en esta celebración que ahora mal conocemos como Halloween, cuando en realidad es, es la adoración de nuestros muertos, como lo hacen en el sur de México, este, en el que atendiendo la triada, santa triada que, que siempre nos, nos guía en todo, en todas las culturas, es de tres días, el día primero, el día dos y el día tres, que es el primer día, se, se prepara todo, el segundo día se celebra y el tercer día se reza, que es como lo tienen marcado. Los antiguos mexicanos lo hacían igual, el primer día era, era la fiesta, ¿sí? a mediados de mes, la segunda etapa era la, la celebración de los muertos, la adoración de los cráneos y al final del mes, era el rezo, la, la imploración, este, la petición de que, que sean sean cuidadas las tierras. Sí, pues todo eso también ya se va mezclando con lo que vamos a estar, eh, pues ahora nosotros percibiendo también con estas energías, porque también ahora pues estamos en unas etapas nuevas en donde... Eh, pues la conciencia va a ser una apreciación totalmente distinta de todas estas energías porque también pues ya estamos en otra era y ya también nuestra concepción de, de todo esto pues ya también se está transformando. Totalmente, totalmente ya la, la, como te decía hace un momento, el egregor que estamos manejando está cambiando, no es el mismo egregor que teníamos en el 2018, 2019. El que tenemos en ese entonces de la diversión, truco o dulce, este, ya no es lo mismo, ya no es la misma de decirle a nuestros difuntos, pasen bienvenidos y que se va, regresen a gusto. Ahora es pasen bienvenidos y oye, no tienes un lugarcito para que me vaya contigo. Es, es el egrego que se está percibiendo ahorita. La gente tiene mucha tristeza actualmente. De un año para acá la gente está desarrollando una depresión muy fuerte. Sí, entonces este tipo de fechas o Navidad van a ser fechas muy, muy, muy, muy fuertes energéticamente hablando y que eso finalmente va a hacer que nuestras casas también eh, se perciba, se perciban esas emociones. Entonces también nosotros tenemos que estar bien alertas de qué es lo que está pasando por nuestra mente para poder estar alertas en ese sentido. Yo por eso hablaba también de esa parte que de pronto eh, tenemos que tener nuestra mente preparada, o sea, tenemos que ser conscientes de todo esto porque no es nada más que a algunos les pase, sino que la percepción o el destape es de, ay, ¿por qué me siento? Si yo me sentía bien, me levanté bien y de pronto empiezo a sentir una tristeza, empiezo a sentir como malos pensamientos, eh, pensamientos que, que vayan haciendo que, que yo a lo largo del día vaya terminando eh, sintiéndome peor de, de a un principio. O sea, como que ese tipo de cosas son de las que nosotros tenemos que estar bien alertas y bien conscientes de que pues se vienen esos tiempos y que nosotros tenemos que estar también bien preparados. Voy a leer aquí este, algún comentario que nos dejó eh, Miroslava, que dice, mi hermano y mis sobrinas ven según... A mi mamá en la planta baja en la madrugada. Nosotras muchas veces quisimos verla, pero nunca nos ha tocado. ¿Cómo saber si ella o algo más está pasando? Eh, a ver, fallece hoy yo, dice como... Se escuchaba que hojaban papeles y no me dejaban dormir a mi hermano, le jalaban la colcha en las noches. Mi abuelita me dijo y preguntaba qué quieren que buscan y diles que ya no te molesten, que no te dejen dormir, que se vayan y así. Ay, es que se me movió todo. A ver, uh... ¿Qué quieren que buscan? y es que me es, dejaban dormir, dice cuando me desperté, es, escuchando ya no hubo esos ruidos en la habitación bueno que eso fue lo que, lo que ella hizo, pero eh, cómo saber si, si era esa persona o no pues es que no, no lo sabes hasta que los enfrentas no sabes uh -huh. hasta que empiecen a manifestar más cosas, porque de entrada este por ejemplo pueden ser si yo soy un, no sé, un un ente negativo y me quiero ganar a, a las gentes de esa casa, me disfrazo de la persona que acababa de, de separarse de este plano, ¿no? en este caso la mamá, que es alguien muy querido por, por la familia. Entonces, ¿quiénes son los más perceptivos en una casa? Los niños. Sí, porque los niños siempre están dispuestos a ver. Los adultos ya empezamos con la vibración. La vibración baja es la que permite que se nos metan. La vibración alta es la que refudia ese tipo de cosas. Uh -huh. ese, es el, ese es el pequeño detalle donde no, no es tan fácil ubicarlos. Tengo una presencia aquí, ¿cómo ubico? ¿Cómo ubico? Entonces, lo primero que yo les recomendaría antes de ir a inspeccionar el lugar es, ¿sabes qué? pues Habla con la persona que está, bueno, habla con la energía que está ahí, decirle, si eres mi mamá, retírate, descansa, ya la casa está bien, estamos viendo retírate. ¿Sí? Si hay algún pendiente, sobre todo somos muy dados que cuando nuestro, nuestro ser querido se está muriendo, le hacemos promesas, ¿Sí? es muy dado a la gente hacer eso, malamente, este pues traemos la conciencia que la promesa no se ha cumplido. Normalmente no se cumple, pero traemos en la conciencia eso. Entonces, ese es un punto de quiebre que aprovechan ellos. Porque está el agujerito en la pared de nuestra inconsciencia eso. Por ahí se meten. Por ahí se meten. Uh -huh. Así es. Y hay algo que, que yo decía que en el programa pasado que les comentaba que también ellos se entienden por jerarquías. O sea, ahí sí son muy marcadas las jerarquías eh, en este mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos eh, una jerarquía en donde si nosotros comenzamos a marcar ese, pedir ese orden eh, y decir, o sea, que, por ejemplo, que se muestren, que muestre la verdad que, que sea en nombre de Dios, ese tipo de cosas ellos las respetan y muchas veces mmm, nosotros dudamos de que eso sea porque creemos que necesitamos hacer muchísimas cosas cuando en realidad son eh, ese, esa palabra que crea esa energía que nosotros podemos comenzar a decir como lo que tú dijiste, retírate si no eres. ¿no? Entonces, Así es. Eh, eso también es algo que tenemos que tomar nosotros en cuenta en nuestras casas que eh, de pronto no sentimos que no va a ser tan fuerte. A lo mejor es que no es que eso que yo dije, pues no, no tiene valor, pero no, en realidad sí lo está teniendo porque nuestra palabra crea lo que está sucediendo. De hecho, ahorita aprovechando que dices eso, eh, el mejor... El mejor remedio para este tipo de cosas es la convicción. ¿Sí? Puedes no saberte ninguna, ninguna frase, ninguna oración completa, ni el Padre Nuestro, ni la Ave María, ni el, el este, rezos de otras religiones. No importa. Con que lo sientas. En alguna ocasión. Un maestro exorcista nos decía, podemos traer la cruz y mostrársela a poseído, pero si tú no tienes la fuerza de la fe, es un simple accesorio, es una adorno. Sí. Lo mismo pasa con las oraciones. Este, ahorita que anda muy de moda el decir el Padre Nuestro en Arameo, cosas así. Si lo vas a decir en ese lenguaje, tienes que decirlo bien. Si lo vas a decir en español, tienes que buscar el verdadero Padre Nuestro como era. Porque ese es el que tiene la fuerza. ¿Sí? Ese es el que tiene la fuerza. Por sí solo. Por sí solo. Pero si hacemos el que nos enseñaron de niños, con que nuestra convicción sea la suficientemente fuerte para tener fuerza, vaya la redundancia, el ser el, o la esencia que está ahí para dar, se va. Se va porque se va. Pero tenemos ah. que estar conscientes. Sí, esa, esa palabra es la fuerza, la convicción de que lo que estamos diciendo tiene energía y que tal vez como dices, no sea una oración que nos hayan eh, mostrado, enseñado, pero podemos decir una oración con nuestras propias palabras, desde el corazón, con esa fuerza y esa convicción que va a ayudar. Muchísimo más que estés recitando algo que no estás sintiendo. Exactamente, exactamente. Voy a leer aquí más comentarios que nos están dando. Les recuerdo que los mensajes, los mensajes que se dan siempre son los días jueves y que justo este jueves yo voy a estar regalando mensajes de seres queridos que ya no estén. Entonces nada más lo que voy a necesitar es que si me hacen el nombre completo, pero hasta el jueves no se me adelanten, hasta el jueves vamos a hacer con todo esto, porque si no ahorita voy a ver el, la fila y así que no voy a tomar nota ahorita, hasta el jueves vamos a hacer todo eso, así que no se pierdan ese programa, si tienen algo en ser querido con todo gusto yo voy a estar dando mensajes. Y tenemos por acá a Edgar Martínez, dice, hola, fíjate que en mi cuarto tengo una lámpara de buró que se prende al tacto y casi siempre eh, que no estoy en la casa sola, se prende. ¿Qué puede ser? Habría que checarla. Eh, las lámparas de tacto tienen sensores que con el tiempo van, van vibrando, más, se hacen más sensibles. Puede estarse prendiendo una, dos, puede ser un corto en la casa. Nos vamos con los puestos más físicos, más comunes. ¿Sí? Ya si nos metemos en el rollo energético, puede ser un niño. Puede ser un niño. este Un niño, una energía de niño. Pero, pues bueno, habría que checar en la casa qué relación hay con ese niño. ¿Quién podría ser? Sí. Uh -huh. Ya la, a Alan Kardec nos menciona en su libro que las, la, la energía más fuerte que puede haber es la de un bebé, un niño. Sí, hasta los 12, 13 años. Este, y esa energía es la que normalmente busca los focos. Busca los focos, prenderlos. Ellos no. buscan prenderlos porque como niños se tienen miedo a la oscuridad. Pero en el caso de ella, tendríamos que checar. Que habría que bueno, comprar otra lámpara, ponla. Y si pasa lo mismo, bueno entonces ya es algo energético. Ahí me platicaron de un lugar en donde se prendía el aire acondicionado de esa casa. ¿El aire acondicionado? Habría que checar quién de la familia en esa casa no podía vivir sin el clima. Habría que checar. Oye, que mi tío Humberto, este, nomás llegaba bien y me dijo, prende el clima, no te estás asando aquí. sí. O estuviera haciendo frío, tenía el clima puesto. Conozco a gente que duerme con el clima cuando hace frío. Necesita el aire frío para respirar dentro de su cuerpo. Uh -huh. Ese es otro tipo de energía que encontramos. Tiene suficiente aire y pones el clima, o pones el abanico que lo pones en la cara. Ya son detallitos que tú encuentras que dices, algo no está bien aquí. Uh -huh. Claro. Por acá tenemos a Crisanta Moreno y dice, normalmente cerca de las 12 eh, del día truenan las ventanas y por la mañana a eso de las 5 o 6 truena mi piso y veo sombras. ¿Ves sombras? Ahí sí. Sí podría ser algo ya más, ya más serio. Este, digo serio, energéticamente hablando. Este... La sombra, la. Sabría que, que checar si la sombra las ve viendo de frente o en la revidilla del ojo. Sí. Si ahorita te estoy viendo a ti, te veo una sombra, como otras veces he han visto pasarse las sombras detrás de ti, pero saben que son tus guardianes. Pero en otros casos, si veo una sombra más lenta, entonces digo, acá, esa no es la sombra que trae, que trae Margarita normalmente. ¿Sí? Y mentalmente uh -huh. te contacto fuera. Entonces habría que checar, o, o si es así por, por el, la mirilla del ojo, pues podría confundirse con algunas cosas. Sí. Claro. Aquí te checar. manda eh, saludar Rafael Castro y agradece mucho eh, toda la información eh, que tú siempre das, tu guía y tus conocimientos. Eh, también. también Roberto Ramírez también nos saluda. Loli Mendoza también por acá ya se conectó. Dice, eh, dice que ella, Crisanta, nos, nos responde que las sombras que ve son blancas. Blancas. Caray. A ver que, que, me, que me localice después de, porque sombras blancas, qué curioso. Eso ya es otro rollo. Es otro rollo muy, muy también energético. Pero ya, ya es un rollo más angelical, más de ángeles. Pero okay. hay que checar, hay que checar de qué características son. si ¿Tiene características la sombra? ¿En qué momentos? Este, ¿Qué está sucediendo en esa casa en este momento? ¿Qué piensa la persona cuando, antes de verlas, cuando las ve y después de que las ve? Habría que, que hacer todo cuestionario el, todo el con la persona primero. Okay. Pero sí, sí existen sombras blancas, sí existen, sí existen. Y esos son personas recientemente fallecidas. Ok, muy bien. Eh, Claudia Pascua nos pregunta, dice, ¿qué es bueno para limpiar la casa? Para limpiar la casa hay que checar qué sucede en esa casa. Porque yo te puedo decir agua, sal o vinagre. Pero si con eso no vas a brotar el avispero te voy peor. ¿Pero trapear sí. o, o ponerlo, sí. colocarlo? Una de las opciones que, que damos es, por ejemplo, en una tina echar un medio kilo de sal de grano, sí este, de Himalaya dicen algunos, o de Colima, dicen otros. este Echarle la misma cantidad de, de vinagre y la misma cantidad de agua. ¿sí? Entonces tienes tres cuartos de la tina llena por decir. Y en una tina que compras, aparte, todo nuevo, la tina, eh, la sal, el vinagre, el agua, este, el trapeador, todo nuevo. Y te agarras desde el final de tu casa, del final del patio, si tienes patio del final, y te agarras con unas, con las oraciones que te sepas. Ahí sí tienes que hacer oraciones. ¿Por qué oraciones? Todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué siempre vas a rezar al por la energía que lleva implícita ya esa oración. Ya no es un simple conjunto de palabras. Es todo un concepto de, de energía que se va, que se desarrolla al decirlo. Entonces te agarras con las tres oraciones que te sepas, trapeando hasta afuera. Hasta y dejas que se seque. Y después de que se seque, con otra tina, con otro trapeador, pues ya le pasas con tu aromatizante de preferencia. Y lo que tenías lo tiras lejos de tu casa, lejos de la casa, lo tiras. Lo que usaste con el vinagre, ¿sí? con todo el vinagre y con la casa que, que sobró, todo se tira. ¿Sí? Sí, esa sí. es una de las opciones para limpiarse de casa. Pero tenemos que saber qué sucede en esa casa, porque tú puedes hacer eso. Muy bien. Pero si solamente rebrotaste las avispas de ahí mucho peor, mucho peor. ¿Sí? Entonces, hay que saber qué sucede. Puede ser desde eso hasta limpiar con chiles. La hoguera de carbón echarle chiles y que vaya ¿quién lo, quién lo aguanta. O sea, nosotros porque es nuestro trabajo. Pero sale la gente disparada de la casa con sus chiles. ¿Sí? Entonces, hay que saber qué sucede. ¿Qué sucede ahí para poder recomendar algo algo que, que les funcione? Aquí les podemos dar algunas opciones, pero son muy generales. Son muy generales. Así es. Que también nos traías tú algunas eh, de Kabbalah para, para poder hacer como una protección de, de nuestro hogar, ¿no? Sí. Este, eh, son, mm. son muy generales o el word advertirlo. o sea no son no son limpias que tú digas ah pasa esto órale ah estoy oyendo esto órale no no son ejemplos nada más no es que por ejemplo las personas que nos acaban de hablar lo hagan o quien no nos ha escrito y está teniendo algún tipo de experiencia lo haga no son ideas sí se dan las limpias de acuerdo a lo que sucede en su hogar. Esta podría ser una casa nueva. La limpieza de una casa nueva. Se haría nada más los jueves. Que es el día de Júpiter. Este. Te cubres la cabeza. Con lo que tú quieras. Este. Cierras todas las puertas. Ventanas de toda la casa. Abres todo tipo de cajoneras. ¿Sí? agua con vinagre blanco y el jugo de dos limones y trapeas de adentro hacia afuera lo último es la calle ¿la Al qué? Centro... ¿Mate? ¿lo último es la qué? la calle ah, la calle. Uh -huh. el exterior. Okay. ¿Sí? pero esto implica, si tienes porche, porche también le das una pasadita, a los baños si el pato tiene piso al patio, este, al centro de la casa, este, prendes una vasija con, con diez hojitas de romero, laurel, y con el carbón ese, vas haciendo círculos por toda la casa, ¿sí? Restando, la, la oración que más, te identifique. Este. Y así te vas por toda la casa pidiendo que se limpie todo. Termina la oración. Pides a tu divinidad que limpie esa casa. Sí. Ya cuando se termine, este, pues lo dejas. Dejas ese, ese plato que se termine de consumir al centro de la casa. Entras a una habitación. Y lo pones al centro, te paras en la puerta y, y haces la, la oración. La oración y la petición. Lo recoges, te vas a otro cuarto, lo pones al centro, te paras en la puerta, haces el rezo y la petición. Y así te vas hasta que se termine de consumir al centro de la casa. Si todavía te queda y lo dejas al centro. Se termina, se seca, se apaga todo, se enfría, a la basura. Esa sería una. La otra sería para una casa que está ya usada, sí. Esta sería en martes por el dios Marte. Este lo haces prendiendo las luces de toda la casa, aunque sea de día, no importa. Bueno, todo esto tiene que hacerse de día, no se debe de hacer de noche. ¿Sí? Se hace, este, con, se le pone en las orillitas de la puerta, o de la ventana, sal gruesa, sal de grano, ¿sí? Arriba de las puertas, del marco de la puerta, o de la misma puerta, de la hoja de la puerta, se le pone arriba. Este, si tienes cuadros, otro poquito, ¿sí? Y sobre todo en los espejos, en la, en la parte de abajo de los espejos. ¿sí? Donde se refleja donde se refleja el espejo al, al bajar. ¿De es el espejo? Lo pones aquí, bueno, aquí pones la sala. Este, y <tose> si tuviera una campanita, una campanita, tres campanadas en cada puerta y en cada ventana. Y vuelves otra vez con el saumero, con el platito, este, en cada cuarto de la casa. Y le echas este, ya sea un jazmín, una gardenia, un clavel, una azucena, un puñito de, de pétalos. Y ya. ¿Sí? Con eso tienes para limpiar. Esas son muy generales. Hay que checar, nuevamente repito, qué sucede en esa casa. Uh -huh, así es. Otra y, es, por ejemplo, sí. eh, aquí nos dicen, ¿qué opinas de prender el saumerio y hacer oración? Pues el saumerio es, es limpieza. El, el, el saumerio limpieza, por ejemplo, cada primero de mes este, la gente tiene la costumbre de prender carbón y y hacer un rezo. Ahí yo les recomendaría, este, propiamente este, en ese medio ponerle plantas o, o, o flores blancas, ¿sí? aromatizantes de preferencia. Si ¿Sí, no, pues bueno, un copalito, un, un, cosas así esencias aromatizantes como las de los, las de los, las varitas esas de aroma, de incienso, ¿sí? Cosas que sean agradables a, a la, al olfato, para que pues vayan, vayan pidiendo que se limpie la casa, este, para, para que se vaya, el mes que se vaya bien, dependiendo el objetivo que tengas, si es que quiero dinero, si es que quiero amores, si es que esto, si es que el otro, este, pues ya tendrían que checaran bien qué flores tienen en la región, porque te puedo decir, no, pues una flor que nada más se da en Israel, pues pídela, que te la traigan y te sale caro. Entonces tendría que ser de la región, de la región en la que estén. Así es. Pues es bueno, es bueno el, el, el Saumerio. Bueno, pues ahí ya tienen otro tip también para poderse eh, ayudar un poco. Sin embargo, pues como nos dice Facundo y con toda la razón, es que también hay que saber qué tipo de energía es la que eh, está para saber eh, de qué manera puedes abordarla, porque hay infinidad de recetas, pero sí es como algo en específico que, que se tiene que trabajar. Aquí nos dejan un comentario de Juan Carlos Fernández. Te manda un, un saludo eh, afectuoso. Este un abrazo. Él es nuestro es nuestro maestro. Ah, es nuestro mira. maestro Juan Carlos. Ah, Mira, pues aquí, aquí ya nos está acompañando en el programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Eh, Keira Fernández dice, lo que me ha pasado es que me han, prendi me han eh, prendido juguetes musicales y hace una semana me tiraron un bloque de juguete eh, de una repisa. Dice, pero no es algo que sienta que me da miedo, dice eh, Keira Fernández juguetes. Mm, mm. Hay mucho... ¿Se acuerdan de la película Porter Gates? La película se fue muy a los extremos. Hay mucho, muchas esencias, digamos, este... traviesas. ¿sí? Habría que checar todos los comentarios que hacen de aquí en casa sucede esto, sucede en lo otro. Hay que checarse a fondo, hay que checarse a fondo. En este caso, yo recomendaría qué juguetes tumba, qué lugares frecuentan más esas, esos ruidos que, que escuchan. Nada más es en los juguetes, nada más es en la recámara, cosas así. Este, Son los únicos habitantes que ha tenido la casa o yo o anteriores. ¿Desde cuándo están esos ruidos? Sí, porque ahorita les podría decir un montón de cosas. Sí, es un niño que está buscando, que quiere contacto con otros niños de la... Si hay otro niño que no ha visto. Cosas así, ¿no? Entonces, hay que ser muy cautos. Es una cosa que hay que tratar muy seria. Pero sí, tendríamos que hacerle la, la serie de preguntas a ella. En ese sentido. O si te las puedo responder ahorita. Excelente, ¿verdad? Bueno, vamos sí. a esperar a ver qué nos, que que nos dice más ella, sí. Miroslava dice, saludos Facundo, dice, siempre hay tanto que preguntar y queremos saber, quisiéramos platicar todo el día con ustedes, Maggie y Facundo, bendiciones. Eh, Verónica dice, buenas tardes, eh, que Dios le bendiga y la manda a saludar Verónica Alejandro. Eh, Lucía Murguía dice, ah, bueno, este ya lo, ya lo eh, compartí y... Eh, dice Raquel Díaz dice eh, bueno esto ya es una pregunta muy en específico dice ¿cómo se quitaría una brujería? Eh, pues me supongo que de lo que estamos hablando en este momento del hogar eh, antes de eso antes de que les respondas les voy a pedir por favor que nos regalen corazones ya saben nuestra ayuda de, de corazones que nos dejen sus comentarios que por favor nos sigan en nuestras redes que sigan a Facundo eh, y a todo su equipo que, que nos está haciendo siempre favor de, de asistirnos. Eh, Recuerda que Facundo es de Monterrey, pero también atiende eh, de manera online y, y nos está este, siempre compartiendo de, de su conocimiento. Así que Facundo, por favor, dinos cómo te podemos contactar. Nos pueden contactar por las redes sociales, por Facebook, por ejemplo, que es el que estoy más al pendiente por medio de la página de CAFA, con CAI, con F de foco. CAFA, Centro Holístico Integral. Ahí este, contesto yo personalmente todos los mensajes. Si acaso no, es parte de mi equipo que está, está al pendiente. Y las dudas que tengan, se les aclaran. En, si se pueden en ese mismo instante. Si no, se les pide un tiempo pertinente para enviarles la respuesta a lo que están preguntando. Ahí está. Bueno, pues eh, ahí tienen sus redes. Por favor también síganlo a él y eh, pues les recuerdo programas martes y jueves al mediodía, alrededor del mediodía, porque siempre surge algo, ¿verdad? Pero aquí estamos siempre eh, tratando de hacer lo imposible por estar con ustedes compartiendo. Y bueno, ahora sí vamos a responderle a Raquel. ¿Qué anda con las brujerías? Primeramente, saber por qué dice que es brujería. ¿Sabes cómo te la pusieron? ¿Cómo fue que llegó a ti ese mal? Pero también hay una pregunta difícil que hay que contestarse. ¿Qué hiciste para que ese mal se activara en ti? ¿O que alguien se interesara en hacer mal en ti? Este, son preguntas que me gustaría que nos contestara, ya si quiere ella, de manera privada este y qué detalles has encontrado para decir que se te hizo un trabajo este me puedes decir es que no hay trabajo pues ahorita no hay trabajo este es muy difícil o el que hay muy mal pagado este oye el que mi pareja se ha ido la misma el gregor que estamos cargando de pesimismo de tristeza de, de mal humor está rompiendo muchas parejas esta época Septiembre, octubre, noviembre es tronadero de parejas. Este, entonces, hay que preguntar varias cosas antes de decir sí tienes un, tienes un, un trabajo. Tenemos que, tenemos que checarte también. Independientemente de las preguntas que, que hagamos y las respuestas que nos des, te vamos a checar. A distancia se puede. Se puede que te estamos checando. Este, algunas de las personas que han, que han puesto aquí sus comentarios los hemos checado a distancia. Y les hemos sacado lo que, lo que tienen. Pero sí es forzoso tener esa información. Este, y ya dependiendo de lo que tengas, el trabajo que se te haya hecho, si es que lo tienes, este, pues ya emplearíamos la limpia necesaria para que quede limpia. tú No te vamos a decir quién lo puso. Para nada. Ni los dueños No se les dice por ética, no se les debe de decir quién te le puso. No te vamos a decir hasta dónde quería llegar ese trabajo. Simplemente se te va a decir, se te quitó, estás limpia como que de bebé y ahora sí, sigue tu vida y disfrútala. Sí, es que realmente ese tipo de cosas ya es como muy del ego y ya no valdría la pena el seguir como rascándole a algo que ya no tiene sentido ni dándole una, tanta fuerza e intención a algo que ya no, no tendría sentido en nuestra vida. Así, así es. No sabemos cómo van a reaccionar para empezar. Así es. A ver, ahora déjame leer por acá. Keira ya nos contestó y dice, es reciente eh, lo que le está sucediendo. Y dice que la, el objeto que se prende es una casita musical y un, bo, un bloque de construcción fue el que, el que tiraron. dice Y el detalle también aquí que nos comenta es que su niña tiene autismo bueno este de entrada pues dale lo, lo la primera receta que dimos de, de agua y vinagre este dale una, una pasadita a todo el lugar este y es un es, un, es una petición de que lo que hay ahí se, se retire este probablemente sean ese tipo de espíritus chocarreros que dice la gente muy probablemente este, las, los niños, y sobre todo los niños con autismo, síndrome de edad, todo ese tipo de cosas, esos angelitos que tenemos en casa, este, son muy perceptivos. Son muy perceptivos. Probablemente ella lo vea. Así es. Se le presente como otro niño, no como su aspecto original, sino se le presente como niño también. Chécalo si, si ella acuerda con alguien en la habitación. Uh -huh. También, eso es importante. Y también algo que quería yo resaltar, esta parte del vinagre, ¿qué, qué poderoso es en todos los sentidos, porque siempre es muy socorrido el vinagre para muchas cosas y, y qué fuerza tiene el vinagre para para hacer este ciertos trabajos eh, de limpieza tanto si decimos ah quiero limpiar algo de, sin con la conciencia decir ay para la vibración pero también tiene esa, esa parte de, de que de verdad limpia muchas cosas es el vinagre limpia no todo todo te limpia el vinagre es una una sustancia milagrosa prácticamente por decirlo de alguna manera es increíble <risas> el vinagre ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de esta agua que de pronto eh, ocupan de, de siete machos o, o el otra que es el agua florida? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre esta agua? El agua florida es una, es de cuenta como el vinagre, pero para el cuerpo humano. Es la misma función, es, una, es un agua milagrosa. Agua florida, original. No las copias que encontramos en los mercados. ¿Sí? Hay que buscar distribuidores autorizados de esa, de agua florida, porque en otras la huel, desde que la huele te das cuenta que no es. ¿Sí? O la sientes, los, los que trabajamos la energía, las agarras y la sientes y dices, no, no trae lo mismo. ¿sí? Ya después, por una intención, uno, uno debe intencionar tanto vinagre como vinagre blanco o de manzana nos están preguntando blanco blanco, blanco, blanco. es el puro uh -huh. sí, este y el agua florida igual es, te sirve para limpiar sí pero si la intención es, es mucho mejor, mucho mejor este claro. y ya otro tipo de de, de líquidos que se usan para cuidar ya los miras ya más con un poco de de recelo dependiendo de lo que quieras hacer Sí, este, pero los caballitos de batalla es el vinagre y el agua fría Incluso, este, bueno, pues los que se trabaja la energía, este, pueden llegar a ser con la simple agua, pueden, pueden intencionarla y, y ser un excelente limpiador de energías. Sí, o un equilibrador incluso de energías. ¿sí? Así es. Entonces, ya, ya depende del, como decíamos en un principio, la, la intención que le pongas, el ímpetu que le pongas, la, la fe que le pongas, eso es lo que va, eso es lo que va a hacer que el líquido simplemente agua pueda ser, pueda ser benéfico. El agua por sí sola es un excelente conductor ¿Sí? y cuando te sometes a energía, a terapias energéticas, lo primero que te dicen es toma mucha agua. Por todas las toxinas que tiene el cuerpo. Claro, claro, por supuesto. Es que sí, el agua es lo más básico y primordial, ¿no? Agua, el vinagre y ahora pues le, le agregamos la, el agua florida. El agua que, florida. Eh, y la que viene de Perú, uh -huh. una peruana, es la buena. Ahí está para que se consigan. Creo que son como de los kits básicos que debemos de tener en casa. Por cualquier eh, cosa que nosotros son como los kits de emergencia espirituales que nosotros deberíamos de tener. Yo digo que eso, el incienso, eh, unos cuarzos también son como importantes para poder varios. estar ayudándonos. ¿Tú qué le agregarías, este, Facundo? Mira, los cuarzos no se los agregaría porque, le, porque normalmente la gente no sabe para qué son. Y agarras el cuarzo y te quedas con él. Bueno, ya les tendríamos que poner la intención. Exactamente, le ponemos la intención, pero ¿cómo lo uso? Sí, entonces, yo lo que le recomendaría es el, el incienso, tener a la mano incienso, este, más a la canela, copal blanco, este, sándalo, lavanda, que son aromas que tranquilizan el ambiente, por decirlo de alguna manera, sí. este, si sientes que hay algo negativo, que tú crees que hay algo negativo, pues pones tres varitas, nunca pongas, si sientes eso, no pongas pares, pon nones, tres varitas, una varita, cinco varitas este, de, del incienso. Este, si vas a, si tienes pesadillas, por ejemplo, pon un vasito de agua a la altura de tu cabecera, ya sea en el piso o en el buró que tengas enseguida, este, para que tengas sueños reparadores o si de repente te, te, te enfermas mucho del estómago, agarra un vaso de agua y pone la mano arriba y abajo y pide que esa agua limpie tu intestino, limpie lo negativo que te está, que está causando eso y para adentro. Pero todo, volvemos a lo mismo con convicción, con intención. Así es. Eso, es, eso es lo importante y bueno pues ahí ya tienen más tips ustedes para que pues en estas épocas puedan estar como muy receptivos porque sí, o sea realmente ahorita las energías se destapan, se abren, nos piden atención y, y es algo que pues es natural porque es el cambio de la temporada como lo que les estábamos platicando y que pues finalmente es eso no hay que hay que saber convivir, aprender a convivir sin miedo a, a esas energías que, que nos están invitando a que nosotros seamos más abiertos y más conscientes de que también tienen un espacio y un lugar. Exactamente. Hay que hay que hacerles entender como nos lo van a hacer entender a nosotros cuando, cuando pasemos a otro plano, ¿no? hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Exactamente, así es. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya llegamos al final de nuestro programa. Estuvo bien interesante. Gracias eh, Facundo siempre por, por tus intervenciones, que son siempre bien interesantes, como cada mes. Eh, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más o ya nos despedimos. Eh, adelante. Pues nada más de que nos llamen, llámenos, sobre todo las personas que traen ese, esos detallitos en casa para, para que no estén con la zozobra de que será o no será. Este Y al público en general que nos marque, que nos marque como, como lo han visto programa tras programa. No, no seguimos la corriente que decimos, se si oyen cosas, sí, estás, sí que está, sino buscamos primeramente descartar, no engañarlos, este, y pues que tengan la confianza que van a estar en manos de pro, verdaderos profesionales, no soy yo nada más, yo soy el que da la cara, nada más, pero somos un equipo bastante serio, bastante serio, del cual uno ya, ya se comunicó, nuestro maestro comenzando con con todas las enseñanzas que nos sigue dando, este, somos un equipo bastante serio para, para trabajar y tengan por seguro que, que pues bueno, se les va a atender bien, bien como se merece. Y que en estas épocas no nos dejemos llevar por, por lo que sentimos tanto, sino seamos un poco más razonables. La época de muertos es hora de honrarlos pero honrarlos con las acciones, con la palabra, con el pensamiento. ¿Sí? Nuestros deudos estarían más orgullosos de nosotros si los honramos de esa manera. Aquí si les ponemos otro, cualquier otra representación mortuoria. Así es, pues bueno, pues ahí tienen esta invitación para todos. Y muchísimas gracias Facundo por, por acompañarnos, nos estamos viendo el siguiente mes con otro tema interesante para todos ustedes y yo ustedes chicos, chicas hermosas y bellas, los veo el siguiente jueves pasando... Eh, anuncios, digo mensajes, anuncios y mensajes de sus seres queridos que ya partieron. Siguiente jueves no se lo pierdan, vamos a estar, eh, les voy a estar dando mensajes de ellos. Gracias a todos y nos vemos el jueves y nos vemos próximamente Facundo. Cuídate. Bye.